En el mar es un cuento de Guy de Maupassant que viene a criticar las decisiones mal tomadas por muchos patrones de barco. Desgraciadamente este cuento sigue ocurriendo en la actualidad, por lo cual aún cobra más valor. Siguen muriendo hombres en el mar por la falta de decisión de valorar antes la vida de los marineros que la pesca que se puede lograr. Incluso aunque la orden de soltar la carga para salvar vidas tenga que venir de tu propio hermano, como veremos en este cuento, al que ya damos comienzo, en el mar. Espero que te guste. En el mar. Un cuento de Guy de Maupassant. Últimamente se pudo leer estas líneas en los periódicos. Una espantosa desgracia ha causado consternación entre nuestra gente de la mar. Puesta ya a prueba hace dos años, el barco de pesca pilotado por el patrón Havel fue lanzado a su entrada en el puerto hacia el oeste y acabó estrellándose contra las rocas del rompeolas del muelle. Pese a los esfuerzos del barco del salvamento y de las cuerdas lanzadas mediante el oportuno fusil lanzacabos, perecieron cuatro hombres y el grumete. El mal tiempo continúa. Se temen nuevos siniestros. —¿Quién es? —¿Ese patrón? —¿El hermano del manco? —Sí, sí. El pobre hombre arrastrado por el oleaje y quizá muerto bajo los restos de su barco hecho añicos es el mismo que creo yo. Este había sido testigo 18 años antes de otro drama simple y terrible, como siempre son estos formidables dramas de la mar. En aquella época, Havel era propietario de un bow. El bow es una embarcación de pesca por excelencia de una solidez a prueba de cualquier tipo de tiempo, de panza redonda, zarandeada, sin cesar por las olas como un corcho, siempre azotada por los fuertes vientos salinos del canal de la mancha. Faena en el mar, infatigable, con la vela henchida arrastrando en uno de sus costados una gran red que barre el fondo del océano, desprendiendo y recogiendo todas las bestias dormidas en las rocas, los peces planos delgados a la arena, los pesados cangrejos de pinzas ganchudas, los bogavantes de bigotes puntiagudos. Cuando la brisa es fresca y las olas cortas el barco se pone a pescar, se asegura su red a lo largo de un gran tronco de madera reforzado de hierro que deja descender por medio de dos cables que se deslizan sobre los rodillos situados a ambos extremos de la embarcación. Y el barco, yendo a la deriva de la corriente a azotavento, arrastra consigo ese aparejo que causa estragos y devasta el fondo marino. Havel llevaba a bordo a su hermano pequeño a cuatro hombres y a un grumete. Había salido de Bolong con un buen tiempo despejado para echar la red. Ahora bien... No tardó en levantarse el viento y sobrevino una borrasca que obligó a Bou a emprender la huida. Ganó las costas de Inglaterra, pero el mar embravecido azotaba los acantilados. Se abalanzaba sobre la tierra. Hacía impracticable la entrada en los puertos. El pequeño barco puso de nuevo rumbo a alta mar y regresó a las costas. La tempestad seguía haciendo infranqueables los espigones, envolviendo de espuma, ruido y peligro todos los accesos de los abrigos. El Bou volvió a hacerse a la mar, avanzando a lomos de las olas, bamboleando, sacudido, chorreante, abofeteado por golpes de mar. Pero no obstante, muy gallardo, acostumbrado como estaba a estos temporales que lo tenían cinco o seis días errando entre los dos países, Inglaterra y Francia sin poder atracar ninguno ni otro pero la galerna se calmó al fin cuando estaba en alta mar y aunque el oleaje fuera un bravo el patrón mandó que se alargara la red pasaron pues por encima de la borda el gran aparejo y dos hombres a proa y otros dos a popa empezaron a soltar los cables de los rodillos que la sostenían la red tocó fondo de improviso, pero al inclinar una ola el barco, el menor de los Jabel que se encontraba en proa y dirigía la maniobra de larga red se tambaleó y uno de sus brazos quedó atrapado entre la cuerda momentáneamente, destensada por el embate y la madeja por la que ésta se deslizaba. Hizo un esfuerzo desesperado tratando con la otra mano de levantar la amarra, pero la red le arrastraba ya y el cable. Rígido, no cedió. Retorciéndose de dolor, el hombre llamó. Acudieron todos. Su hermano dejó el timón. Se abalanzaron sobre la cuerda. Trataron de soltar el miembro que trituraba. Fue inútil. «Hay que cortar», dijo marinero, y se sacó de un bolsillo un largo cuchillo que podía de dos golpes salvar el brazo del menor de los Havel. Pero cortar suponía perder la red de malle y aquella red valía su dinero, mucho dinero, mil quinientos francos y pertenecía al mayor de los Jabel, que sentía pego por sus bienes. Gritó con el corazón atormentado. —No, no cortes, espera, voy a poner proa a Barlovento. Y corrió hacia el gobis valle haciendo girar todo el timón. El barco apenas se obedeció paralizado por esa red que inmovilizaba su impulso y arrastrado a otra parte por la fuerza de la deriva y del viento. El menor de los javes se había dejado caer de rodillas con los dientes apretados y unos ojos de mirada despavorida. No decía nada. Volvió su hermano temiendo el cuchillo del marinero. —Espera, espera, no cortes, hay que echar el ancla. Se echó el ancla, se soltó toda la cadena, luego se puso a virar al cabestrante para afojar las amarras de la red, se aflojaron al fin y liberaron el brazo inerte bajo la manga de lana ensangrentada. El menor de los javes parecía idiotizado. Le quitaron la marinera y vieron una cosa horrible, una papilla de cardela que brotaba la sangre a chorros, que se hubiera dicho bombeados. Entonces el hombre miró su brazo y murmuró. Perdido. Luego, como la hemorragia formaba un charco en la cubierta, uno de los marineros gritó. —¡Se está desangrando! ¡Hay que hacerle un torniquete! Cogieron entonces un cordel, un grueso cordel bardo y embreado, y atando el miembro por encima de la herida apretaron con todas sus fuerzas. Los chorros de sangre se fueron deteniendo poco a poco hasta cesar del todo. El menor de los Jabel se levantó con el brazo colgándole pesado al costado. Lo cogió con la otra mano, lo levantó, lo reviró, lo sacudió. Estaba todo destrozado, con los huesos rotos solo los músculos retenían aquel fragmento de su cuerpo. Él lo examinaba con mirada triste mientras reflexionaba. Luego se sentó sobre una vela plegada y sus compañeros le aconsejaron que se humedeciera constantemente la herida para impedir el mal negro. Se pusieron al lado un cubo y... Minuto a minuto sacaba con un vaso agua de él y humedecía la horrible herida derramando sobre ella un hilillo de agua clara. —¿Estarías mejor abajo? —le dijo su hermano. —¿Bajó? Pero al cabo de una hora volvió a subir porque no se sentía bien solo, y prefería además el aire libre. Se sentó sobre la vela y empezó de nuevo a humedecer su brazo. Había una buena pesca. Los grandes peces de blanco vientre yacían a su lado sacudidos por los espasmos de la muerte. Los miraba sin dejar de humedecer su carne triturada. Cuando estaban a punto de llegar a Bolung, se desencadenó otro temporal y el pequeño barco reinició su loca carrera, cabeceando y empinándose, sacudiendo al triste herido. Llegó la noche. El tiempo siguió revuelto hasta la aurora. A la salida del sol se divisaba de nuevo Inglaterra, pero, como la mar estaba menos encrespada, volvieron, orzando a poner rumbo a Francia. Hacia el atardecer, el menor de los Havel llamó a sus compañeros y le mostró unas manchas negras de putrefacción en la parte del miembro malherido. Los marineros miraban y expresaban su parecer. «Podría ser el mal negro», conjeturaba uno. «Habría que echarle agua salada», sugería otro. Trajeron el agua salada y la derramaron sobre la herida. El herido se puso lívido, sus dientes rechinaron, se retorció un poco, pero no gritó. Luego, cuando se hubo calmado la sensación de quemazón, le dijo a su hermano, «Dame tu cuchillo», el hermano se lo alargó. «Manténme el brazo levantado bien recto, estira». Se hizo lo que pedía. Entonces se puso a cortar él mismo. Cortaba despacito, con cabeza, sajando los últimos tendones, con aquella hoja afilada como el filo de una navaja de afeitar, y pronto no le quedó más que un puñón. Dejó escapar un profundo suspiro y declaró, «Era necesario, estaba perdido». Parecía aliviado y respiraba con fuerza, Volvió a empezar a derramar agua sobre el tronco de miembro que le quedaba. Hizo otra mala noche y no se pudo atracar. Cuando se hizo de día, el menor de los Hubble cogió su brazo arrancado y lo examinó largamente. La putrefacción era evidente. También sus compañeros se acercaron a examinarlo y se lo pasaron de mano en mano palpándolo, dándole la vuelta, oliéndolo. —Su hermano —dijo—. «Ahora hay que echarlo al mar». El menor de los Javes se enfadó. «Ah, no, no, no quiero, es mío, o oh no, puesto que es mi brazo». Lo cogió de nuevo y se lo colocó entre las piernas. «Así no va a dejar de pudrirse», manifestó el mayor. Entonces al herido se le ocurrió otra idea. Para conservar el pescado cuando se pasaba algo tiempo en el mar, se apilaba en barriles llenos de sal —Preguntó. —Podríamos ponerlo en salmuera. —Es verdad —declararon los otros. Entonces vaciaron uno de los barriles llenos ya de pescado de los últimos días y en el fondo colocaron el brazo. Encima echaron sal. Luego se volvió a colocar uno a uno los pescados. Uno de los marineros hizo la siguiente broma. —Con tal de que no se venda en la lonja... Y todo el mundo rió, excepto los dos hermanos Havel. El viento seguía soplando. Se orzó de nuevo a la vista del bolón hasta las diez de la mañana del día siguiente. El herido seguía sin cesar echando agua en su herida. De vez en cuando se levantaba y caminaba de un extremo a otro del barco. Su hermano, que estaba en el timón, le seguía con la mirada mientras meneaba la cabeza. Finalmente entraron en el puerto. El médico examinó la herida y declaró que estaba en buenas condiciones. Se la vendó completamente y le ordenó reposo. Pero Javel no quiso acostarse sin haber recuperado su brazo y regresó deprisa al puerto para localizar el barril que había marcado con una cruz. Lo vaciaron delante de él y se apoderó de su miembro, bien conservado en salmuera, arrugado, enfriado. Lo envolvió en una servilleta que había traído expresamente. Y regresó a su casa. Su mujer y sus hijos examinaron largamente aquel resto del padre, palpando los dedos, quitando los restos de la sal que había quedado debajo de las uñas. Luego hicieron venir al evanista que tomó la medida para un pequeño ataúd. Al día siguiente la tripulación al completo del bou siguió al entierro del brazo cortado. Los dos hermanos, uno al lado del otro, presidían el duelo. El sacristán de la parroquia llevaba el cadáver bajo su axila. El menor de los Havel dejó de navegar, consiguió un modesto empleo en el puerto y, cuando se refería más tarde a su accidente, confiaba muy bajito a su interlocutor. Si mi hermano hubiera querido cortar la red... Yo tendría hoy todavía mi brazo, seguro. Pero él miraba por lo suyo. Fin